Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Cubanos bloquean calle Monte en Havana, en protesta por apagón general. Los manifestantes voltearon algunos tanques de basura sobre la calle para apoyar el bloqueo de tránsito vehicular. Cubanos cierran la calzada del cerro en protesta contra el gobierno. La protesta se realizó frente a la entrada del hospital Acobadonga, rodeado de barrios olvidados y marginados por el régimen. Cubanos bloquean la autopista nacional en Habana. los manifestantes bloquean la llamada Ocho Vía tomados de la mano mientras un fuerte despliegue policial se acercaba a la zona. Alexander Delgado, Alexis y Claudia Valdés, Osmani García y otros artistas se sumaron a los reclamos de libertad para Cuba a través de las redes sociales, fueron muchos los que criticaron la situación actual existente en Cuba, la mala gestión del gobernante Miguel Díaz Canel y se sumaron a los reclamos de libertad. Cubanos protestan contra el gobierno y bloquean calles en Puentes Grandes, La Habana. Los vecinos bloquearon parte de la avenida 51 con ramas de árboles y tanques de basura. Una fuerte protesta ha tensado la situación en la localidad de Mantilla, municipio huanero Arroyo Naranjo donde los vecinos han cerrado una calle para reclamar mejores condiciones de vida y el restablecimiento del servicio eléctrico. Todo comenzó cuando varios niños comenzaron a cerrar la calle con arbustos y la gente salió a manifestarse. Al lugar han llegado elementos de la policía y de la seguridad del estado para intentar acallar a la población que grita no tenemos agua, no tenemos comida, pongan la corriente. Como en muchos otros municipios de La Habana, los cubanos de Guanabacoa también salieron a las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. Videos que circulan en redes dan cuenta de decenas de personas en las calles en ese barrio, donde no hay corriente, no hay agua, no hay nada. Los manifestantes hicieron un cordón y cerraron la avenida. En la mañana también se reportaron otras fuertes protestas en Apalma, Arroyo Naranjo. Ahí los residentes realizaron un cacerolazo y bloquearon la esquina de la calzada de Bejucal y la calle Martí en Apalma. El cantante Yutuel Romero envió un mensaje a todos los artistas cubanos a quienes exigió que se definan y apoyen al pueblo tras las protestas ocurridas en varias zonas de la isla. Hay un momento en la vida en que hay que definirse, sobre todo cuando es un pueblo como el nuestro, sufrido, golpeado, maltratado, humillado y asediado. ¿Qué más tienes que ver? ¿Qué más tienes que pasar para que el arte, tu arte, se ponga a favor del pueblo? cuestionó. Cuba quedó sin internet tras protestas por apagón masivo. Durante varias horas entre la noche del jueves y la madrugada de este pasado viernes, el régimen interrumpió el acceso a internet de la isla. En los últimos años ha sido cada vez habitual que el régimen intente ocultar protestas tumbando el internet. Ocurrió el 11 de julio, el 27N y otras fechas marcadas por expresiones masivas de descontento popular. La limitación del acceso al ciberespacio fue tan masiva que ni los portales de internet del gobierno funcionaron durante unas horas cuando se intentaba acceder desde diversos países, según reportes en redes sociales. Residentes en el municipio habanero de Arroyo Naranjo volvieron a salir a las calles para exigir al gobierno el restablecimiento del servicio eléctrico tras casi 72 horas de apagón cubanos protestan en el vedado por falta de luz y agua un grupo de cubanos residentes en el habanero barrio del vedado en el municipio plaza de la revolución se manifestaron para exigir al gobierno el restablecimiento del servicio eléctrico y servicios básicos como el agua Videos revelan la indignación de varios vecinos que se enfrentaron a miembros del consejo de defensa provincial que intentaron aplazar los ánimos y dar explicaciones que no convencieron en lo absoluto ¿Quién me paga la comida del frío tengo una niña chiquita, hay personas mayores, hay personas enfermas, mis niños hace tres días no comen comida dura, basta ya de engaños", se escuchaba decir a varias mujeres en acalorada discusión con las autoridades.